Lo que vamos a ver ahora es cómo eh, resolver problemas, básicamente. Entonces vamos a ver las ecuaciones del movimiento, una buena estrategia para resolver problemas y un poco dónde tenéis los materiales. Entonces aquí en el, en el tema de Moodle, de la aula virtual, eh, pues os he dejado el material que creo que necesitáis. Aquí en la parte de recursos y documentos y ejemplos, pues está... Eh, pues el procedimiento para resolver un problema de cinemática y las ecuaciones que vais a necesitar. Y en este enlace de aquí, deducción de las ecuaciones en los movimientos rectilíneos, os he dejado un vídeo donde explico cómo deducir eh, pues las ecuaciones de la velocidad, que también lo tendréis en vuestro libro. Vuestro libro viene en forma de texto y os explican cómo deducir las ecuaciones. Deberíais saber deducirlas, pero... Eh, a efectos prácticos cuando uno va a resolver un problema lo suyo es que se sepa las ecuaciones y no tener que deducirlas si se nos ha olvidado alguna pues esas son las que vamos a ver bueno pues aquí dentro en recursos de cinemática pues tenéis aquí la estrategia aquí el mismo documento pero con un problema resuelto añadido eh, que sería eh, este de aquí uh, ¿Vale? Esta es la estrategia. Esta parte es un ejemplo resuelto paso a paso siguiendo esta estrategia. Eh, después os he dejado las ecuaciones del movimiento a las que hace referencia el documento y luego unas ecuaciones del movimiento simplificadas eh, que os voy a explicar ahora mismo. ¿Vale? Estas son las que vienen originales que como veis tienen aquí velocidad sub x, v sub 0 sub x, a sub x. Bueno, a esto se refiere... A que, como el movimiento sucede en una dimensión, eh, se utiliza la digamos la componente X para estudiar el movimiento, y luego más adelante, en cursos superiores, pues se estudian en dos dimensiones. Entonces se utiliza la dimensión X y la dimensión Y. Por eso pone aquí sub X. Para este curso, como solo vamos a estudiar movimientos en una sola dimensión, pues lo que os he hecho ha sido simplificar las ecuaciones y quitar los sub X, porque todo va a suceder en, en una línea recta. Entonces X será la distancia del origen de coordenadas a un punto x sub 0 será la posición inicial v sub 0 velocidad inicial la a será la aceleración ya que vamos a trabajar con aceleración constante pues solo tenemos a, t será el tiempo y creo que eso es todo ¿de acuerdo? Bien, ya que estamos aquí, esta última ecuación pues no siempre se utiliza en esa forma, eh, es la ecuación de la velocidad media. Entonces muchas veces utiliza x menos, que, menos x sub 0 partido por t igual a v más v sub 0 partido por 2. ¿vale? Aquí en este libro pues la utilizan de esta forma y tampoco eh, se utiliza mucho, es decir, es una de las que no hay que recordar. O no es necesario. Las más importantes, las tres primeras. La que viene aquí como 2.8, 2.12 y 2.13. Estas son las que más se van a utilizar. Esta última de aquí es interesante. La 2.13 porque nos ayuda a resolver problemas cuando eh, nos da igual el tiempo. vale Si no hay datos de tiempo, pues recordar esta ecuación nos ayuda rápidamente a resolver un problema sin necesidad de resolver un sistema de ecuaciones entre estas dos. vale Porque esta ecuación... Esta última eh, se deduce de estas dos de aquí. ¿Vale? Entonces nos ahorra muchísimo tiempo conocer esta ecuación. ¿Qué más? Estas son ecuaciones para el movimiento con la aceleración constante. ¿Qué pasa si no hay aceleración? Pues que las ecuaciones quedan muchísimo más sencillas porque la aceleración valdría cero y lo único que hay que hacer es quitar los términos que tienen aceleración. Así que las ecuaciones serían las mismas si no hay aceleración pero quitando los términos que tienen la A. Así que esto sería cero se quitaría, esto sería cero todo este término sería cero ¿de acuerdo? Y así tendríamos ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel en el que no hay aceleración. Así que aprendiéndonos estas, nos sabemos la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la del movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual, pues bueno, tres ecuaciones hay que aprenderse, y nos resuelven la vida bastante, bastante bien. Vale, pues vamos a estudiar ahora la estrategia para resolver un problema. He explicado primero las ecuaciones, o un poco el documento con las ecuaciones que hay que aprenderse, porque eh, aquí se hace referencia a ellas. ¿vale? Entonces, pues el, el método para resolver. Pues primero, identificar los conceptos relevantes. Es decir, si en nuestro problema interviene aceleración, si interviene velocidad analicemos un poco los datos que nos están dando si la aceleración si hay aceleración o no etcétera aquí hay una referencia dice si la aceleración no es constante hay que usar otra estrategia eso no es de este curso ni del siguiente tampoco así que no os preocupéis aquí serán movimientos rectilíneos uniformes y movimientos rectilíneos uniformemente acelerados así que estas ecuaciones nos valen siguiente punto eh, nos dice Estamos en este aquí. Eh, resolver el problema planteando pues eh, el planteamiento, lo siguiente, que leamos cuidadosamente, esto es de toda la vida, matemáticas en física y química, que hay que leer un par de veces el ejercicio, elaborar un diagrama del movimiento que muestre la localización de la partícula en los tiempos que nos interesen, determinar dónde colocar el origen de coordenadas, etc. Vale, eh, lo que nos están diciendo básicamente es que hagamos un pequeño esquema pues del problema, ¿vale? Nos dicen, por ejemplo, que tenemos un vehículo que ¿vale? tenemos un vehículo pues, que está situado a 3 metros del origen de coordenadas y que se mueve en sentido positivo con una velocidad de 3 metros por segundo. Bueno, pues que hagamos un pequeño dibujo de la situación. Lo primero pues importantísimo, nuestro sistema de referencia, lo pintamos, dónde está el punto X igual a cero, cuál es el sentido positivo que elegimos. Yo aquí me gusta poner las unidades también, aunque bueno, tampoco es necesario. Hacemos un pequeño dibujo, como nos salga, de nuestro vehículo, nuestra persona, el caballero, la señorita en bicicleta, quien sea, y pintamos pues, lo que sea necesario. pues Por ejemplo, nos dicen, pues el vehículo eh, está en la posición inicial de... 3 metros y se dirige eh, en sentido positivo con una velocidad de eh, 7 metros por segundo, ¿vale? Y luego nos empezarán a hacer preguntas: pues, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar una posición? ¿Vale? Esta que sería la posición final, supongamos de 27 metros. ¿Vale? Eh, este ejemplo pues, podría ser movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Pues pintar un poco lo que, lo que nos estén pidiendo. Hacer un, después de leer el problema hay que hacer un diagrama para luego no confundirnos y resolver fácilmente el problema. Segundo, segundo paso al plantear el problema. Dice identificar las cantidades físicas, tiempos, posiciones, velocidades, etcétera que aparecen las ecuaciones, las cosas que necesitamos, que serían un poco nuestros datos, ¿vale? Esto que he hecho aquí, que serían los datos, pues es lo que tenemos que escribir, ¿vale? La velocidad ya la ponemos con su oxígeno, en este caso 7 metros partido por segundo. Supongamos que este es un movimiento que tiene aceleración, nos dice ni el vehículo está frenando, ¿vale? Con una aceleración de 0,5 metros partido por segundo. Bueno, pues ese dato, en nuestro caso, la aceleración pues sería menos 0,5 metros partido por segundo cuadrado, perdón, segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la aceleración, como está frenando, va en contra del sentido del movimiento. Así que como apunta en el sentido negativo de los ejes, este es el positivo, ¿vale? El otro sería el negativo pues nuestra aceleración va a tener un valor negativo porque va a punta hacia el menos. De acuerdo, Así que es importante escribir los datos con sus signos adecuados porque luego nos van a resolver fácilmente el problema. Importantísimo. Pistas aquí eh, claves que nos están dando. Dice traduzca las palabras al lenguaje de la física. ¿vale? Es decir, cuando nos dan datos en un problema de lenguaje cotidiano hay que traducirlos a física. Y aquí tenéis algunos ejemplos que yo creo que son muy interesantes. Dice ¿Cuándo llega la partícula al punto más alto? Pues eso significa eh, ¿cuándo? nos están hablando de tiempo, pues en qué instante de tiempo vale ocurre que la partícula está en un punto x cuyo valor es máximo. Vale otra pregunta ¿Dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros por segundo? Nos están preguntando cuánto vale x. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿En qué posición de esta recta que hemos utilizado en nuestro sistema de referencia? ¿vale? ¿En qué posición? Cuando su velocidad sea eh, tal cantidad? ¿Vale? Son condiciones que utilizaremos después en nuestras ecuaciones. Otra pregunta. Eh, por ejemplo, dice... ¿Un automóvil está detenido ante un semáforo? Bueno, pues si un automóvil está detenido, quiere decir que su velocidad... ¿Vale? Cuando un objeto un móvil está detenido, quiere decir que su velocidad son 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir detenido. Cosas que ocurren en un movimiento acelerado, por ejemplo, alguno que veremos será el lanzamiento vertical. Pues ocurre que un objeto sube, al llegar arriba se para y luego baja. Vale, Pues aquí arriba, cuando llega arriba, cuando lanzamos una pelota hacia arriba, una piedra, un proyectil, lo que sea, pues llega un momento en que su velocidad es 0. ¿Vale? Y además coincide con la altura máxima que va a alcanzar. Así que son condiciones con, eh, con las que nos tenemos que ir relacionando eh, y, y bueno pues que tenemos que tener en cuenta los problemas. Pues estas son las cosas que tenemos que hacer en el punto 2. Tercero, hago una lista de las cantidades como X, X sub 0, etc. Eh, que unas sean conocidas y otros no. Es decir, que nuestros datos... ¿Vale? Nuestra lista de datos incógnitas, pues que la hagamos correctamente, que no nos olvide nada, teniendo en cuenta todos los datos que nos dan, el tipo de problema que es, si es MRU o MRUA, para ver qué datos tenemos y qué datos nos faltan. ¿Vale? Lo podemos poner con una interrogación, como he puesto yo aquí, como queráis, eh, que serían las incógnitas. Siguiente punto, el 4. Vale, dice, utilice la tabla 2.4 para eh, identificar las ecuaciones aplicables. Eh, bueno, pues eso es eh, que teniendo en cuenta el tipo de problema que hemos identificado aquí y los datos que tenemos, pues ver qué ecuaciones nos pueden resultar útiles. ¿vale? Es decir, hay que tener a mano estas ecuaciones mientras que no nos las sepamos y una vez que uno se las sepa pues en un problema lo que lo suyo o lo que yo haría pues sería antes de resolver el problema pues en un en un cuadrito aquí aparte pues tenerlas a mano ¿vale? o en un examen pues en un examen igual que en química pues nos escribe la tabla periódica y los números de oxidación pues en física pues nos escribe sus eh, ecuaciones del movimiento x0 sub más v0t más un medio de AT cuadrado, ¿vale? V de T es igual a V sub cero, más AT, ¿de acuerdo? Uno nos escribe sus ecuaciones del movimiento, y V cuadrado igual a bla, bla, bla, ¿vale? V sub cero cuadrado. Bueno, pues nos escribimos nuestras tres ecuaciones útiles, y ya a partir de ahí, pues empezamos a aplicar eh, las ecuaciones que necesitemos para resolver nuestro problema. Luego, cosas que a veces nos piden los ejercicios... Y otras que pueden ser útiles. Bueno, elaborar gráficas no siempre hay que hacerlo, ¿vale? Eh, porque, bueno, no siempre nos lo piden. Eh, y las gráficas las veremos aparte. En fin, todas estas ecuaciones son funciones matemáticas que tienen gráficas. Pues este año veréis en eh, matemáticas pues la ecuación de una recta, la ecuación de um, una parábola, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas representaciones nos sirven en física para eh, gráficamente estudiar lo que le ocurre a un móvil. Entonces esto solo si nos lo piden. Eh, bueno, hacer predicciones. Pues esto está bien también a partir de las gráficas o de los datos, las ecuaciones, los resultados, pues pensar un poco qué es lo que nos tiene que salir. Hay que aplicar un poco también el sentido común, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo que he puesto aquí, si el móvil va hacia la derecha con cierta velocidad y tiene una aceleración que va en sentido contrario, pues lo que nos está indicando esto es que está frenando y llegará a un punto en que se pare. Y si la aceleración no cesa, pues irá hacia atrás. ¿Vale? Es un problema teórico que no tiene nada que ver con la, con la vida real. Porque para que un objeto se pare lo que se hace habitualmente es aplicar los frenos y el objeto o el móvil, el coche, la bicicleta, lo que sea, acaba frenando ¿vale? y se para. ¿Vale? matemáticamente las ecuaciones nos dirían que vuelve hacia atrás, pero en la vida real no es así, entonces hay que interpretar un poco lo que nos va a salir matemáticamente y darle una interpretación física y, y entender por qué es así bien, siguiente paso importantísimo ejecutar la solución ¿Vale? si se aplica una sola ecuación despeje la incógnita usando solo símbolos sustituya los valores conocidos y calcule el valor de la incógnita eh, y si tienes dos ecuaciones, pues resolver el sistema de ecuaciones. Pues eso es lo más difícil matemáticamente que nos va a salir, que son resolver una ecuación de una incógnita o un sistema de ecuaciones. A lo mejor nos falta eh, la posición y el tiempo, la aceleración y la velocidad, la posición y la velocidad. Pues bueno, dependiendo de lo que nos falte, habrá que resolver matemáticamente. ¿Qué nos aconsejan aquí? Usando solo símbolos. Pues es conveniente... Resolver algebraicamente el problema, es decir, solo con letras y sustituir los números al final. Porque así eh, podemos hacer una interpretación de lo que nos está saliendo y también eh, evitamos errores. Si nos apañáis, pues tendréis que sustituir primero por números, pero no es conveniente. ¿vale? Yo esto no lo recomiendo nunca, en este libro tampoco lo recomiendan y creo que ningún profesor de física recomienda sustituir al principio por números y luego ya eh, resolver. Entonces lo suyo es eh, utilizar símbolos y, y eh, sustituir por números lo más tarde posible. ¿Vale? Entonces, dependiendo del problema, pues habrá que ver cuándo es buen momento para sustituir eh, por números. ¿Vale? Y finalmente, evaluar la respuesta, ¿vale? Que consiste en ver si lo que nos ha dado pues es un resultado lógico, que entra del, de un rango de valores esperados, vale Pues yo qué sé, en este ejercicio de aquí. ¿Cuál es la posición al cabo de un segundo? Pues son 300.000 kilómetros. Pues si nos salen 300.000 kilómetros, pues no tiene mucha pinta porque si empieza a 3 metros por segundo y va a 7 metros por segundo y encima va frenando, pues no tiene pinta de que vaya a llegar tan lejos en, en un segundo. ¿Vale? Entonces un poco ver eh, si tiene sentido las soluciones que hemos obtenido. A veces, si hemos cometido errores, la solución parece que tiene sentido y, y resulta que está mal. Pero bueno, si nos sale algo mmm, demasiado exagerado, pues ya nos podemos dar cuenta de que hemos cometido algún error. ¿Vale? Y finalmente, pues lo suyo es eh, donde evaluar la respuesta, pues también mmm, redactar la respuesta, ¿no? Pues escribir el resultado final redactado en una línea 2, dos, pues eh, lo que hemos obtenido. Bueno, añadido a esto que nos... Perdón, que los problemas de física, pues también se puede escribir texto explicando un poco lo, lo, lo que estamos haciendo. no Esto que cuento yo de palabra, pues se puede, si estamos en un examen, pues se puede escribir no eh, pues las deducciones a las que estamos llegando, las ecuaciones que estamos utilizando, en fin, aquello que sea necesario para resolver el problema. Y más que para el profesor, también para vosotros, que cuando lo leáis, pues os deis cuenta de... Eh, de las cosas que vais haciendo, ¿no? si uno se pierde, pues relee lo que está haciendo y te puedes dar cuenta de, de dónde estás, dónde te has perdido o qué se te ha escapado. Así que escribir una línea no cuesta mucho de texto y, y os puede ayudar a, a entender el problema, a ver dónde puede haber errores y, y a sacar conclusiones. Bueno, pues esto es un poco la estrategia para resolver problemas. Lo siguiente será resolver alguno. Y a partir de ahí, pues eh, empezar a, a trabajar en los problemas y como ya está visto todo, pues en cuestiones teóricas también, en, pues preguntas que no se resuelvan con ecuaciones, sino razonando. Y esto es todo.